No, I'll get no Momento de repasar las películas y las series de las que, de la que se hablarán esta semana. semana. Una pasión es una pasión. Lo que deberías ver. Lo que estamos viendo. Lo escuchás de Fernando Globelli. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa. De familia Alfombra, Alfombra roja. roja En el amplificador De novia De religión De Dios Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín No puede, no puede cambiar, cambiar de pasión Alfombra Roja Alfombra en roja. el amplificador Con Fernando Brovelli. cuando misterio! ¿Cuántos misterios? Fernando Brevelli, ¿cómo dice que le Bienvenido, va? Bienvenido, Fer Brevelli, ¿cómo le va? Buenas tardes a todos. ¿Todo bien? No. Oh, Ay, ¿qué la pasó? pucha. Mal, mal, ha pasado? mal, no mal día, mala semana, pero, no, no pero me diga todo, piola, eso. todo piola. Me gustó lo que dijo de, de intencionar con la luna, la luna nueva, ¿Sí? lo que uno desea. ¿Sí? Eh, así que bueno, voy a apoyarme en la, la astrología, ya que las otras cosas no me funcionan. Bueno, eh, bueno, le deseamos mucha suerte Gracias, gracias por suerte eh, <risa> Hay un tema de Charlie que me gusta en este tipo ah, de, de cosas Es que se puede hacer salvo ver películas A mí las películas, cuando estoy en una, hmm. me, me sirven un montón Películas sí, y series sí. Así sí. que, eh, bueno, por eso te venimos a traer esto Y por eso venimos a traer algo que yo vi hace muy poquito tiempo Bien, ¿Poquito cuánto es? Poquito el sábado Ah, poquito, poquito Poquito, poquito, o viernes, viernes a la noche Eh... Que protagonizado. ¿Por quién estamos escuchando en este momento? Papá, si usted lo sabe, no lo digan. Porque ustedes son muy traperos. Ah, sí, muy jóvenes. Sí. Es que... Hablando de juventud, eh, ¿usted estuvo viendo a ICA? Fui a ver ¿ICA se claro, dice? Yo le digo como quiera. Ah, yo no sé quién es, por eso. Sí, creo que es ICA. ICA. Pero yo le digo a Estuvo muy bueno, Así muy ya. bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Le gusta a usted ya de antemano? Showman, showman, más o menos, pero ah. bueno, era gratis y fui, sí. y fui a ver virus también. Eh, eh, Ay, ah, esta chica, Taichu, sí. muy bueno, Taichu muy bueno. La coneja sí. china. La coneja china, eh, de DJ pinchando, hay unas pibas que bailarán, bueno, muy buenas las movidas que hacen la provincia, eh, van a tener mi voto en ¿no? <risa> Ok. Es lo que están buscando. Y el día anterior además se fue al, al, al, al evento organizado por el por Instituto Sandro. Cultural. ¿Vio, vio cómo estamos... Celebrando a Sandro. Y hoy tenemos algo de la provincia. para este bien? Tarde. Bueno, ya, ya lo invito porque bien. es dentro de una sola de una hora. Ah, bueno. Eh, eh, bueno, hay alguien que tiene que poner una imagen sobre esto, pero bueno, lo, capaz lo, le estoy dando un compromiso. Que es un evento que hay en el Museo, el Museo Petoruti. Sí. Cerca Petorucci. De, de la Plaza San Martín. Sí. 53, 65, sí. sí. si no me equivoco. Van a estar 51 uno está entre 51 y 53. Muchas gracias. Ahí en Bazar. Exacto, ahí al lado del Bazar en la plata Sojo, en el, sí. el corazón de la Plata Sojo. Sí. Hoy a las 7 de la tarde va a estar proyectando la plata contada. Un documental que se ha estrenado el año pasado. No, ¿lo pasan hoy? Lo pasan hoy a oh, las 7 de la tarde. No sé si yo. Eh, yo tuve la fortuna de verlo. Eh, Hace un montón que lo quiero ver. Uh -huh, está bueno. Eh, cuenta la historia de la creación de la Ciudad de la Plata. ¿Claro? Hay una mirada un poco negativa acerca de la Ciudad de la Plata. O sea, Me como... sirve. <risa> Todo lo que sea, su negatividad <risa> sirve. Eh, pero bueno, si andan por la zona o si van a estar por la zona en una hora, a las 7 de la tarde, en el Museo Peto gratis, obviamente. Uh -huh. eh, la Plata contaba un documental que bueno, cuenta un poco esto de, de cómo fue la cosa de la Ciudad pero ahora más de qué sé yo. Claro, y, las diagonales. Eh, bueno, también... Y de los masones, eh, de la provincia Mucha masonería. Me interesa. Un poco de desoptimismo acerca del presente y el futuro. Mm. Eh, bueno, también, eh, nada bueno, como una cosa de mirar a Buenos Aires y claro. quedarse bueno, todo lo que al revés ser platense, yo lo vi, la verdad que hay muchas, muchas cosas que aprendí, yo hace 10 años. En claro. La ciudad, y de todas formas aprendí mucho y eh, la plata, Contada recomendada seguramente en algún momento va a estar... Eh, Liberada, si no está, no difícil. está, yo la busqué mucho. Pero quien estamos escuchando? Sí. ¿Qué no estamos escuchando? ¿Conocen la canción? No. No. no. Bien, es una canción que tiene 2 millones de reproducciones. No. Quiero tirar una pista. Eh, es eh, uno de los dos Ah, eh, ya sé quién es no, no, no, Ay, no. no lo digo, pero ya ahí le escuché bien la voz Su nombre artístico hmm. no es igual a su nombre Bueno, es su nombre artístico justamente sí. No es igual a su nombre verdadero O sea, su nombre como músico no es igual Y sí. tiene un bizarrap, por ejemplo sí, o sea que sí, Estamos sí. hablando de alguien full conocido Ah, tiene una sesión con bizarrap Tiene una sesión con bizarrap eh, Pero es amigo. full conocido eh, en el ambiente. En las juventudes Sí, claro Ah, estamos Quizás, hablando eh, para mí, estoy seguro Que lo conocemos más por su rol como actor Que como su rol como eh, trapero Claro que es lo que estamos escuchando eh, De hecho, eh, es reconocido para hacer grandes videoclips De que vamos a estar hablando un poco de eso sí. Porque con, la, con el dinero y con los contactos que le da el cine Y sí. las series logran hacer grandes videoclips Y, eh, ¿Es bueno. verdad que fue <risa> de sí. una pista? Bueno, a ver ¿No? Sí, fue digamos. protagonista de una película claro claro eh, estaba sin en... ser actor eso es lo sin ser actor porque no era actor claro claro o sea pero recontra protagonista sí sí sí sí súper protagonista y es protagonista también de una serie que, que quiero recomendar pero todavía no lo voy a decir bien eh, y bueno y tenemos un breve, breve breve breve breve fragmento de este muchacho a ver quién es este muchacho el enigmático del día de hoy de la mano de Fernando Reveli necesito ya. algo para fumar fumate de Vení, encendela. Bueno, nada, eh, él es el... Decito para fumar. Sí. Todo lo demás, yo le di para que sepan que también fue protagonista de una serie argentina. Sí. Él es argentino. Es sí. el enigmático más joven que hemos traído hasta el momento. Bien, bien. Tanto, 23 años. ¿Y es una película? ¿Fue protagónico de una película? No más nada. Sí. Ah. Eh, sí. O sea, en su haber, tiene muy poca filmografía, pero aún así es muy conocido. Todo, bueno. todo lo que se puede decir. Listo. Abrimos el WhatsApp de la radio, 221-477-4314, sí. para adivinar el personaje enigmático del día de hoy, de la mano de Fernando Grobelli. Se pueden ganar birra. Se pueden ganar dos latas de Rauber. Eh, ¿Las pistas así, enumeradas, cuáles son? Es el enigmático más joven que hay, eh, tiene una filmografía muy corta, pero ha sido protagonista, tiene un bizarra obsesión. Es, es actor más... y trapero. Es actor y trapero, es más conocido como actor. Eh, bueno. Esto no es. Listo. Sí, sí, sí. Lo que estamos escuchando. Es un, sí, es sí. un tema del dos millones de reproducciones. Sí, sí. No. sí. Okay. Buen vamos, vamos a saludar a Lara que decía, es ICI, así como suena, si No. No. No, no. ICIA no sé si tiene película. No. Otra persona, no. por ejemplo. Que se pronuncia ICIA, Estamos ah. hablando ah, de cómo okay. se pronuncia. Uh, uh, uh, uh. Dice, de paso pido un tema cuando se pueda. Gracias, los quiero mucho. Lari. Gracias, Lari Dice, Uf. el incógnito canté pri es. Mm -mm. Yo ya adiviné primero igual. Mm -mm. En su apellido, su apellido es el no, nombre no, de un club de fútbol. No, no diga más, porque es muy conocido ah. ya. <ríe> Eso me gustó porque me acabo sí. de dar cuenta. Y Priscila también tira nombre. ¿Nombre? Y creo que tira, ¿Tira nombre correcto? Creo que estaban adivinando. Ah, ¿usted ya. todavía no sabe quién es? Hay dos sí. personas. Hay dos personas bueno, que dicen el mismo nombre. Veremos, cerca, pasada las 6 de la tarde, si adivinaron o no. Ahí Bien. vamos. Bueno, ¿qué, más, ¿qué tenemos? más tenemos? Vamos a... Este es un programa full argentino. Ah, sí, Argentina está caminando a mi lado. Otra vez. Ya pasó hace un ratito. Estuvimos hablando todo Bueno, quieren pasar otro tema. No, que tenía el palo no, porque ya está. No sé, el de Louta, pero el Louta ya también lo pasamos acá. Bueno, no importa, no importa. Temas que digan Argentina. Le pongo el himno y listo. Dale, vamos con el himno. la versión de Charlie. estuvimos hablando del Tiny Desk, por eso de. Muy bueno, muy bueno el Desk. Eh, y bueno, y te ponemos este tema, Argentina, de Trueno y Nati sí. Peluso, que seguro hablaron mucho de eso. Eh, <risa> porque tenemos, estamos, como saben, toda la Ahuyentada, en la alfombra roja. Nosotros eh, recomendamos ciclos de cine en la Ciudad de La Plata. Sí. Sí. Y lo vamos a hacer muy brevemente ahora con la oportunidad de eh, el, el ciclo de cine La Ciénaga. Eh, que es, es un ciclo que o se todos los miércoles Que repasan películas por décadas 80, 90, 2000, eh, hasta el momento no hubo 2010, creo eh, Pero bueno, van por décadas, está bueno eh, Que ha ubicado en el Centro Cultural eh, Compas En 39, entre 3 y 4 39, número 410 entre 3 y 4 Muy cerca, acá, ¿Sí? no vamos caminando sí. eh, Todos los miércoles, así que Bueno, tuvimos la posibilidad de, Bueno, y solamente sin Argentino Tuvimos la oportunidad de hablar con Matías Cabrera programador, organizador, community manager de este ciclo de cine que lo encuentran en su Instagram, en este momento están sacando su celular ustedes y ponen ciclo de cine argentino ciénaga eh, en su Instagram y lo empiezan a seguir eh, y Ciclo bueno. argentino Ciclo de cine argentino Ciénaga Bien. Ciénaga como la película sí, De Lucía, de Lucía Martel <risa> Que igual bueno, Lucía Puenzo, gran directora También, pero es de Lucía Martel Y bueno, escuchamos a Matías Cabrera, el organizador de la cine Hola a todos, eh, mi nombre es Matías Cabrera Soy el administrador Del ciclo de cine argentino Ciénaga este es un ciclo que surgió de otra página que administro en la red social Instagram eh, y un poco surgió por la necesidad de mostrar nuestro cine que si bien es acotado con respecto a otros países eh, sigue siendo muy vasto y rico en propuestas que tienen mucho valor cultural y cinematográfico. Eh, por otro lado el cine argentino no se muestra demasiado en la ciudad de La Plata y un poco la idea era esa, eh, difundir de manera local el cine nacional eh, bueno, la curaduría del ciclo la pienso en términos de la experiencia, ya que no se consiguen buenas copias digitales del de cine argentino previo a la década del 80 aproximadamente, y de ahí decido poner una película por década, ya que son eh, cuatro películas al mes. Eh, más adelante tengo pensado pasar películas contemporáneas, eh, invitar a los directores para que den una pequeña charla y empezar a incluir películas eh, contemporáneas sumadas a la, al cine más clásico, digamos. Bueno, los quería invitar al Ciclo de Cine Argentino Ciénaga que se realiza todos los miércoles 20 horas en Compás, una casa cultural ubicada en calle 39 número 410 entre 3 y 4 no hay reserva de entradas, sino que es por orden de llegada y no tiene costo, si bien hay una colaboración de 250 pesos a voluntad del espectador. El próximo miércoles 5 de octubre se arranca el, con el programa del mes y vamos a proyectar el film eh, Nuevas Reinas. Pueden seguirnos en Instagram también para enterarse de todas las novedades. El perfil es eh, ciclo de cine argentino ciénaga, todo junto. Sin puntos ni guiones. Y bueno, los esperamos todos los miércoles en Compás para compartir cine argentino. Escuchábamos a Matías Cabrera del ciclo de cine argentino Ciénaga. Eh, lo buscan así en su Instagram todos los miércoles Así que en 39, 23 y 4 el Centro Cultural con Agradecemos que sí. haya eh, estos espacios, que se sostienen Ayer pasaron eh, eh, Esperando la carroza, estaba diciendo que soy tu hermoso. madre Pero fue <risa> <risa> el, el inconsciente eh, Esperando la carroza sí, Imagínate, de ahí te juntás Después sí. charlada de una película que por ahí ya la viste Bueno, Nueve Reinas, hace cuánto no la vemos vas, Me encanta, encontrás. peliculón sí. Hay gente que no la vio todavía, es la oportunidad sí, por En favor. 39 dijo En 39, entre 3 y 4 Número 410 Bien, perfecto Así que bueno, entrada gratuita eh, Bono, contribución Pero bueno eh, Muchas gracias Matías por tu tiempo Todos los eh, miércoles Todos los miércoles así Datazo que, Así que bueno, nada Si quieren acercarse ahí Ciclo de Cine Argentino Sin nada. Excelente Recomendación de Fernando Brevelli En esta alfombra roja ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Si hablamos de Cine Argentino esta semana Ya sabemos Sí Todo el mundo está con esto, viejo Y sí, bueno, pero sí. Me gustaría ese hype con cada película de la que hablamos acá militando segundo a segundo. Sí, es verdad. ¿Estamos bien con la música? Sí. Estamos bien. No sé, dije... Uy, una música... Igual yo todavía no la vio, no me que ya la vio. No, no. Ah. Hay gente que... Hay una gente en redes ¿No? sociales que me parece que lo vieron como 10.000 personas fantasmas todos. Boludo. No. ¿Lo, lo habrá visto en Argentina lo vio no. mil personas. Mil personas no. como mucho, entre periodistas, alguna y No lo vio más gente que eso. ¿No lo invitaron a la primera ustedes? No, no me invitaron. No me no en Yo no estoy en ese círculo ahí de... Pero ahora que aparecen las cámaras de YouTube, en YouTube, ya tiene que. Sí. tiene con qué venderse. Santiago Mitre, sí. hermano. Yo mandé un, un mail, esto no le importa nada, A la productora. <risa> le mandé un mail a la productora para ver si lo podemos sacar a Peter Lanzani. Esto es real como hace sí, cuatro meses. Me hago pis. Después a llamé a alguien eh, y era de, representante de Peter Lanzani pero para eventos. Ah. Tipo, si querés que te dado tu boliche, no sé. Eh, así pero que, eso, eso, lo sigue haciendo Peter. No, o sea, no. Raro, ¿no? Está en no otra, está nah. en otra, lo bancamos muchísimo a Peter Lanzani que va, está protagonizando. Está, eh, está preseleccionado eh, como actor, mejor actor de reparto de todos los Oscars. preseleccionado. ¿De qué película estamos hablando? Ah, perdón. Sí, estamos... Bueno, dale, dale. Drrr, Argentina 1985, <risa> estamos hablando de la película seleccionada para representar a Argentina. Eh, los premios Oscars del año que viene. Eh, la película que ganó el premio, a, eh, el premio del público en San Sebastián y que tiene una expectativa. Que 15 eh. minutos de aplauso. Sí, 15 minutos de aplauso. Eso es, no, es no. medio, también, hablando de, de ¿Qué fantasmeos. No, porque... Estoy enojado, loco, Ay, no les sí, dije. sí, vino negativo y lo cambia <risa> no. de la novela. Nosotros Ay. aparte estuvimos revendiendo, que está buenísimo el aplausómetro. Qué día de mierda. <risa> <bro>. <risa> eh. oh, gracias por darme este micrófono. Banco, te banco. Necesitamos sí, sí, sí, está, <risa> sí, está bien. Bueno, bueno entonces, una mucho, aplauso, está bien. Tiene mucho, pero mucho mainstream. Sí. Eh, Igual está tampoco. bueno que en el cine mainstream se hable de esta temática. Sí, está bueno. Eh, digamos, es una temática que se reiteró en la Argentina. último eh, Últimamente, en los últimos años, se apagó y, y hubo mucha película de lo que es el cine documental sí. sobre dictadura o memoria de la justicia, pues esto es post-dictadura. Uh -huh. Taubic, eh, para quien no sepa de qué trata Argentina en 1985, trata justamente de eh, el proceso de un poco la CONADEP y un poco el juicio a las juntas y todo ese laburo que hicieron determinados jueces y fiscales. En 1985. En 1985, para. Eh, bueno. Juzgar. Para juzgar a aquellos que conformaron la cúpula militar en la dictadura de 1976 a 1983. Digamos que no, también muestra algo que por ahí nosotros notamos más naturalmente. Bueno, vos fuiste un criminal, ahora te pongo eh, preso. Pero en verdad fue un, una cosa política muy heavy, porque claro. había gente que no quería que Videla termine preso, Obvio. y Alfonsín no le, no le era fácil eh, y porque no era una persona que hizo algo, era todo un atrás, un conjunto de personas, países, gente y hay, hay toda una interna, hay toda sí. un, una explicación de por qué la Conadé, por qué sábado eh, toda una cosa que en la película un poco aparece. Y celebramos muchísimo, aparte, digamos, hay muchísimas garantías de que la película va a estar buena. No solo es Peter Lanzani y Ricardo Darín. Uh -huh. Ricardo Darín. ¿Y el eh, chino? ¿No está el chino también? No, el chino Darín. Eh, ah, no, yo no es estoy seguro que pensé no. Pensé que estaba él también. Habló, habló en el premio San Sebastián, pero estuvo ahí como invitado Bien. en tanto actor. Eh, hay una garantía, por ejemplo, Darín eh, sí. está, um, la película está preseleccionada, está seleccionada para representar a Argentina en los Oscars. Y sí. después tiene que llegar a una terna donde son cinco o seis películas. Claro. Si pasa que hay una expectativa dentro de eh, la Argentina de que ocurra, de que llegue al, a ese día a la alfombra uh -huh. roja, eh, Darín estuvo nominado cuatro en las cuatro películas argentinas que llegaron a esa instancia eh, en los últimos 20 años. Porque es eh, o sea, es el actor argentino. Es por lejos el, el chabón que está cortando taquilla, eh, boleto. ¿Pero nos eh, gusta? No. no, sí, nos gusta. ¿Sí Digamos, hay... ¿Darín? ¿Ricardo sí. Darín como actor? Hace sí. Darín. Hace Darín siempre, <risa> pero ¿qué, ¿qué más argentino que un Darín? Entonces, de Darín. exactamente. Entonces, como bueno, también hay una representación rioplatense de lo, de lo que es el argentino, pero bueno, claro que Darín lo representa muy bien y nos cae bien además, porque ya crecimos con él, crecimos con el hijo de la novia, crecimos con El secreto de sus ojos y Relatos Salvajes, que son estas tres películas que sí. fueron nominadas previamente a, la, a esa instancia. El secreto de sus ojos habiendo ganado, sí. mejor película extranjera. Qué mala que la versión yankee del secreto de sus ojos, mala con ganas, mala con ganas. Falopo y terrorismo, sí. todo lo que los yankees <risa> les gusta, no, malísimo. No, no, no. Con Sandra ¿no? Sandra Bullock, ¿no? Sandra exactamente. Y eh, acá en La Plata... ¿No es Julia Roberts. Robert. Es Julia Roberts. Ah, me parecía. Es Julia Roberts. Es Julia Robert sí. Son parecidas. ¿Es Ensemble o el otro? <risa> ben Steele. ¿no? Ah, Ben Steele, sí, tiene, son, son dos ahí, dos hermanitos. Eh, en La Plata, ¿dónde la pueden ver? Acuérdense que solamente va a estar tres semanas, uh -huh. porque después va a Amazon, va claro. a Prime, eh, la, el, el servicio de streaming de Amazon. La plataforma, sí. Exactamente. Pero eh, tres semanas tengo para verla en el cine. Sí. Y si no, espero verla en plataforma. Pero no, se las no, recomienda no. Vayan al cine porque Vayan hay que apostar cine. a la industria nacional. Y, y bueno, y si van a tardar tres semanas en verla, eh, cierren los oídos y cierren sus claro. redes sociales porque van a aparecer spoilers de todos lados. Yo de hecho pienso verla el lunes, martes, una cosa así, y me voy a fumar todos los spoilers. Pero en la plata va a estar en Cinema City y en Cinema Paradiso. Bien, ¿en el eh, sitio cuál es? Uf. 50, 9 y 10. Exactamente, Bien. el paraíso es el de 46, eh, 11, 11 y, y, 2. 10, y 2. Exactamente, gracias por esa velocidad. Eh, los horarios están buenos: 1, eh, 1, y media, 4, 4, y media, 7, siete, siete y media, y 10 y 10 y media. ¿Cuánto dura no la rechazo? peli? Eh, no sé ese dato, lo admito. Eh, pero una bueno. y media la van a dar, me sirve un montón, después vengo a la radio. Ahí vamos. Me gusta. La primera hay función. Que, sí, hay que ir a las primeras funciones del cine porque está solito, ahí no, no tengo ninguna cabeza en el medio. Ahí vamos. Y sí, está bueno ir al cine con poca gente. Eh, y bueno, la dupla. Para que para también sumar un, una referencia. La dupla de directores es Santiago Mitre y Mariano. Y la dupla de guiones, perdón. Santiago Mitre y Mariano Ginas. Uh -huh. eh, fueron equipo de guión de El Estudiante, La Patota, protagonizado sí. por Dolores Fonsi, y Peliculón. Peliculón. Es una versión nueva de la pel, vieja película que interpreta a Mirta Alegra. Exactamente. Oh. La fiebre del cine, por oh, favor. Como eh. tiene toda la data. Sí. <risa> Le completo lo de la película de Argentina en 1985. Dura una hora 40, eh, 140 minutos. Gracias. 140 eh, minutos. Dos uh, horas 20. Es muy muy largo. largo. Y bueno, pero es una temática. Y, aparte es. Eh, ¿Se acuerdan ustedes? hace en nuestra época sí. todo duraba 90. Sí. Ahora está todo en 140 minutos. Es, es la que Es como que si vos querés el prestigio, dura dos horas 20. Si no. Eh, bueno, de hecho, una película... Bueno, no, esta no lo voy a decir todavía. Eh, <risa> dupla de, de, de los guionistas, Mariano Ginás y Santiago Mitre, que Santiago Mitre además es el director, El Estudiante, La Patota, La Cordillera. Eh, películas que... Eh, la rompieron toda y ahora vienen con esta apuesta de Argentina en 1985. Así que bueno, nada, simplemente encontrémonos la semana que viene en este mismo espacio a intercambiar qué nos pareció. Bueno, y a la, a la, a la oyentada también. Vamos a ver su potencia. Esperamos sus audios eh, 221-477-4314. Efectivamente, para saber qué opinaron sobre esta película. Así que bueno, todos vamos a estar atentos. Eh, si quieren una una chiquitita, ¿Sí? eh, si se quedan manija después de ir al. Al ciclo de cine de la Ciénaga y Argentina 1985 y dice quiero seguir mirando película argentina en el cine. Sí. Todos los días en el Select va a estar una película dirigida por Julio Chávez. Opa. Nuestro Julio Chávez. Sí, sí. Eh, que dura 82 minutos. Para aquellos que. Para lo más breve. <risa> de se sí. llama Cuando la Miro. Todos los días a las 7 de la tarde en el pasaje de Eduardo Rocha en el cine Select. Eh, Cuando la miro, dirigido por Julio Chávez. La buscan ahí en Google y sepan un poco de la trama, pero. El protagonista es un artista plástico que quiere estar tranquilo y no va a estar tranquilo. Ahí. Bueno. Corto. Una especie de drama, drama, comedia. Es, es, drama. Drama okay. como Argentina en 1985, pero, pero no drama histórico, sino drama hogareño. Bien. ¿Algo más para agregar en esta alfombra roja antes de descubrir el enigmático del día de hoy? Vamos al enigmático porque el enigmático tiene edad también y, y no toda, quiero toda, toda, toda, toda. Okay. Dale. El enigmático del día de hoy lo escuchábamos hace un ratito en un fragmento que trajo Fernando Brobelli. Necesito algo para fumar. Fumate de en Vení, encendela. <risa> ah, me olvidé de qué de, de era esta, esta, escena. Se de esta se escena. Sepa, ¿Saben quién es el que les se lo dice? ¿El señor ah. Peter Lanzani? No, es un no. jugador de fútbol de River, el uruguayo. No me acuerdo el nombre ahora. Ah, ¿Qué? no, ni idea. Pásame el uruguayo. Un mundial, todo. Ahí viene el de River. ¿Cómo? Ahí está, Rodrigo Mora. Justo teníamos una gallina en el estudio. En el marginal. Sí. En, en el, el mar marginal, efectivamente, sí, sí. Temporada 3. Eh, el personaje enigmático ha sido descubierto por, por eh, mí. primera instancia. <risa> quien cantó PRI, porque dijo: Canto PRI. Mm. Y no es Priscila. Cante PRI. Es Kido Toto, nos dice Lari. Va. Claro, ¿es, es un hombre artístico. ¿Hay aplausos? ¿Tisos? Ahí está, ahí no el instrumento de hoy, Priscila igual, dijo. Guido Toto, dijo. Quido Toto es en su forma de trap trapero. y Toto Ferro es en su forma sí. de actor. Es el nombre de Lorenzo Ferro, es él, hijo sí. de otro Rafael, Rafael Ferro. Ferro. Ahí va, como miraban novelas en tele. Lo amo a Rafael Ferro. Eh, yo había dicho que, bueno, esta es la canción. Del ángel. Claro, fue protagonista. Él fue el protagonista, fue, salió. estuvo su cara en todas las pasacalles y pancartas. Y lo que decíamos era que no, bueno. no es que era actor y se fue a un casting. Y. O sea. No. Se presentó al casting. Sí, sí, del pero ángel. sin ningún estudio, ninguna trayectoria, ni nada. Como bueno, fue a ver qué onda. Eh, fue de medio de cara dura y al director Ortega lo vio y dijo: ¿vos sos Robleo Puch? Y para convencer, él, eh, tuvo como tres semanas intensivas de estudio de teatro para convencer a la, a la productora, porque la productora era, bueno, voy a poner guita en este tipo claro. que. Eh, entonces, bueno, finalmente los convencieron. La rompió toda en el ángel. El ángel que solo se puede ver en YouTube, pero ni nada más ni a menos. ¿En serio? Se puede ver en ¿Es YouTube, serio? está por partes, no ah. está en ninguna plataforma, <risa> pero no está. En Cinear no está. ¿Ah, hay un canal. Muy bien. Síganle a esta soldada que va a durar poco esto. Chinita 10, se llama la cuenta. Lo anoté porque sí. dije: eh, Chinita 10 subió eh, El Ángel en fragmentos, pero es continuado en HD, tipo, no hay ningún drama porque después no está en ningún lado. Película del año 2018, El Ángel, eh, buenísimo. La vi en cine. Tremendo. Representante argentino en los Oscars del sí. de año siguiente. Pero no ganó. No ganó, exactamente. Eh, ¿Y qué otro, la carrera de.? de, de, de Lorenzo Ferro. Toto Ferro. Quiro, Quiro, ¿no? Quiro Toto. Toto. Bueno. Tantos nombres. ¿Qin... Es El Marginal en el año 2001. Sí, claro. 2021, perdón. Eh, que ese se puede ver en Netflix. Uh -huh. Era Moco, su ¿Sí? personaje. Y eh, Narcos, temporada 4. También se puede ver. Eh, ese dato no lo tenía. Estuvo en Ajá. Narcos. Ajá. En la megaproducción, Narcos. En eh, Narcos, la de Bad Bunny. Bueno, también está. está Mire usted, eh, sin Nar... tener ningún estudio, ninguna carrera, de repente. ¿Y por qué traje esto? ¿Por qué es el personaje? De porque ¿Por qué estamos escuchando esto? El boy? fin de semana... Porque esta es la canción del de Ángel. Pero ya está. Póngame a Kido Toto. Bueno, póngame a Kido Toto. Poné no? con Malevilla. Kido Toto Ahí y Malevilla. Bueno, haciendo mucho. Bueno, eh, ¿lo trajiste por qué? Ah, ok. Porque vi el viernes, pensé que era nuevo. Usted me dijo que no, pero no importa. No, porque le recomiendo la a la gente. Eh, que, que Además de ir al cine a ver Argentina en 1985, eh, quiere ver cosas en su casa. Claro. Y fanático te ¿estás? Sí, te mando. Dale. Sí. Sí, se hace re tarde. Boludo, lo, lo. Dale. Eh, ¿Cómo es? Eh, fanático. Se llama, fanático. Se da, es una serie de cinco capítulos de 20 minutos. Por lo tanto, es una película. Sí, también. Eh, fragmentada. Eh, donde eh, el Toto, Toto Ferro empieza, a, hace de un trapero estrella y de un actor, de un fanático, perdón. Y actúa doble. Actúa doble y en un momento... Este parecido físico eh, queda eh, representado en que Toma se hace cargo de su personalidad, porque pasa algo con, con este cantante. No se puede decir, creo que es la sinopsis. No, bueno, pero por eso a mí no me, me parece que los trailers y la sinopsis Todavía, están bueno, re entonces Es verdad, es verdad. Eh, ¿Usted bueno. está a favor o en contra de los adelantos? De capítulos de los trailers. No. A mí no me gustan. A, a mí. Bueno, yo leí lo que decía el textito de Netflix y me di cuenta que tipo había una parte que me hubiese emocionado. Me hubiese intrigado si no hubiese leído eso. Ahí va. Entonces, por eso lo dije. Él eh, representa a un fanático de un trapero. Y sí. también representa al trapero. Todo eh, situado en España. Todo situado en España. Hay gente española muy famosa del trap. Eh, que bueno, que nosotros por ahí no tenemos tan familiarizados y ahora se me fueron todos los nombres pero en verdad los tenía en la cabeza porque yo algunos, eh, algunos escucho eh, pero bueno, muy buena serie, me gustó mucho y algo que vi anoche, que uh -huh. se estrenó anoche eso sí, verdaderamente, es Blonde eh, la película de 2 horas 30 eh, largo, de 2 horas 40, <risa> perdón de Marilyn Mon Man Mon Manson Marilyn Manson o Marilyn Monroe de una u otra eh, Marilyn Monroe el Monroe, ¿no? O Está sea, o sea, fallecida, Manil Monroe. Estoy la rubia. ¿Sí? ¡Ay, <risa> estoy... oh, <risa> oh, oh, qué día difícil hoy, Fernando Robelli! Bueno, buenísima Manil, eh, Blonde de Marilyn Monroe. Sí. ¡Qué jodida! O sea, eh, alguien le dio eh, el, la producción, la capacidad de producción al director de esa película para mm. hacer algo perturbador y maestro. Porque mucha gente decir ¡ay, voy a ver la de Marilyn Monroe! Y los primeros 10 minutos, eh, la madre la trata a hogar. Bueno, corta, ahí hablando de spoilers Bien. Sí, veo <risa> Producida bueno. por Brad Pitt, ¿dónde se puede ver? Producida Plom. por Brad Pitt, está en Netflix Bien Eh... Muy rápido, yo, porque yo traje un montón de cosas, pero no lo voy a poder hacer todo. ¿Qué, qué plataforma quiere que recomiende? Do, dos plataformas: Netflix. Eh, bueno, oh, pero ahí yeah. está Blond y, y Fanatic. Ah, bueno. Otras dos: Ah, está, esa está en Netflix, la de Blond. Marilyn Monroe. Sí, claro, ah. Marilyn Monroe, que lo tengo escrito. Claro, Marilyn Monroe. Protagonizado por Ana de Armas, que la rompe toda cubana, que recibió críticas por ser cubana y representar a. A Marilyn Monroe, a una Yankee. Oh, están como la ¡Sepan sirenita! cómo se siente, hermano! Como la sirenita, que enojada porque es morena. A nadie para... le dijo nada a Madonna por hacer de vita. Bueno, una, una plataforma. Star, Star Plus estrenó anoche. Dale. Limbo, dirigida por la hija de Macri, Agustina Macri. Y protagonizada por Miami Morena, buenísima. Eh, limbo Limbo eh, es si una quieren, serie si les quedó justamente por Santa Evita sí. la cuenta en Star Plus y no saben qué mirar miren Limbo 10 capítulos de 35 minutos va a tener segunda temporada el año que viene me gusta Che Sí, Miami y me Sí, una joven millonaria que parece tenerlo todo, pero que cuando muere su padre debe volver a Buenos Aires natal y enfrentar su pesado legado y pelearse con sus hermanos por la herencia. ¿Vamos a su sexo? Sí, pero todavía no tiene los quilombos. ya ¿ah? veremos. Igual, eh, yo no le tiro Heida a la hija Ahora de Macri sí, porque bien. no la conozco. No, Así está que... Muy bien. Está muy bien. Todo piola. Eh, bueno, eso... Eh, Un montón de data. Ahí está, nos fuimos como ocho minutos, pero bueno, eh, gracias a... Hay mucho los... contenido. Mucho contenido. Podemos estar hasta las 7, de tal, mañana no vamos a venir. Y si se quedaron manijas de contenido, eh, pueden todos en Spotify, en el amplificador, ¿no? Es, es? verdad, y nos pueden ver ah. también a través de YouTube. El día de mañana va a estar compartida esta columna de Fernando Brobeli, esta alfombra roja en la que ha tirado con de todo data de Argentina en 1985, data del ciclo de cine argentino aquí en la Ciudad de la Plata, que se llama Ciénaga. Uh -huh. eh, ¿Qué más se ha recomendado? Bueno, fanático, Blond, Blond, limbo. estuvo recomendando de Kido Toto, de Toto Ferro, uh -huh. o de Lorenzo Ferro. Uh -huh. Una, serie. ¿Fan una, una serie, serie. Fanático en Netflix. Netflix. Fanático en Netflix, bien. Eh, hasta acá ha sido todo. Ajá. ¿Para cuándo un programa tiene un programa. Eh, ¿no? Generémoslo que la gente tire su amor, su apoyo, sus sponsors, sponsors de Discochito, pidieron algo, oh, una panadería ah, que se haga sueño, cargo de Pero nuestro... también es, sería malo, malo para la salud. Así sí. eh, bueno, si aparece la producción lo hacemos en 2023, todo no se puede. Dos horitas. Decimos. Bueno, gracias Fernando Brevelli, y será hasta el próximo jueves. Un abrazo. Gracias.